Presumimos que este hecho de tránsito se debe a la imprudencia de los conductores, ya que en algunos tramos exceden a la velocidad permitida de acuerdo al reglamento. Tránsito atribuye fallas humanas en los dos accidentes que cobraron la vida de 16 personas en la carretera potosí Uyuni y Cochabamba-Santa Cruz. El primer hecho se registró la jornada pasada en horas de la noche y la segunda la madrugada de este viernes. Tenemos un hecho en la carretera Potosí-Uyuni, en el cruce Changa, distante a 20 kilómetros de, de esta ciudad, eh, a horas 19 y 15 aproximadamente se produce una colisión entre dos minibuses, lamentablemente de este hecho de tránsito, tenemos nueve personas fallecidas, en horas de la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, hemos tenido hecho otro hecho de tránsito del bus de la flota Danubio que se ha conectado con una Peña en el kilómetro 73 carretera Cochabamba hacia Santa Cruz lamentablemente de este hecho de tránsito que tenemos ...siete personas fallecidas... ...producto de estos dos accidentes... ...y un tercero en la casetera de Zaguatero La Paz... ...27 personas resultaron heridas... ...que fueron evacuados a los nosocomios más cercanos... ...lamentablemente la causa directa... ...de estos hechos de tránsito... ...particularmente es por responsabilidad... ...del conductor... ...por no tener... ...en perfectas condiciones su motorizado... ...no revisar el sistema de frenos... ...el sistema eléctrico... ...y por alguna des descuido... ...o negligencia de parte de, del conductor... ...respecto a las normas de tránsito. Según la Dirección Nacional de esta división... ...estos lamentables hechos se dan... ...por el descuido y negligencia del factor humano... ...que son la causa del mayor porcentaje de accidentes... ...debido a las siguientes causas... ...conducir bajo efectos del alcohol... ingerir medicinas y estupefacientes al conducir... ...por maniobras imprudentes... ...por ejemplo, no respetar los señalamientos viales... ...asimismo, conducir en exceso de velocidad produce... Vuelcos, salidas del automóvil de carretera, derrapes, conducir con fatiga, cansancio o con sueño. Conductores son conscientes del por qué se producen hechos de tránsito. A, a la mucha velocidad, falta de, de seguridad y falta de conocimiento de manejo defensivo. Corretean mucho, por lo que corretean. ¿no? Por la imprudencia, y veces, o tal vez fallas de freno. Hay que salir en el vehículo. Claro, si sí, hay que salir, hay que probar todos. Pues. Hay que cambiar cada mes por lo menos la pastilla.